Es un gusto saludarlos. Como siempre, espero que estén bien, así como todos los miembros de sus asociaciones. Este día quiero hablar de un tema que reviste fundamental importancia para el tratamiento de nuestros temas y sobre todo el trabajo que hacemos como federación. A esta charla me he permitido llamarle fin de la confusión, porque parece que existe una idea equivocada acerca de lo que la FEMEXER hace, de lo que la FEMEXER es. Por tal motivo, me voy a referir a lo que como esencia marca la construcción de la FEMEXER. La institución es una que parte del tratamiento de un concepto básico para todos nuestros esfuerzos, que es el apoyo que es un trabajo de conjunción que permita, a partir de un acompañamiento, llegar para obtener resultados que son necesarios en el trabajo por el acceso a nuestros pacientes a sus tratamientos. Femexer no hace el trabajo de las asociaciones. Femexer congrega a las asociaciones bajo una sombrilla de representación que de manera contundente y poderosa puede trabajar a favor de todos pero no en lo particular con alguna la FEMEXER es un vínculo que posiciona el esfuerzo común en un punto focal que se llama acceso para nuestros pacientes a sus tratamientos, lo repito algunas personas nos hablan y nos piden que les ayudemos a obtener un medicamento que en lo particular requieren para sacar adelante su problema de salud. Normalmente estas personas son parte de un grupo de pacientes. A veces no existe el grupo de pacientes, pero en el 95% de los casos, estas personas que se comunican con nosotros, son parte de un grupo que ya existe ese grupo que existe del cual son parte es el responsable de la gestión a favor de su trabajo para concretar el esfuerzo por tener acceso a su medicamento si existe el medicamento lo que la Femexer hace es acompañar el esfuerzo y mostrarles la ruta crítica que conocemos desde hace muchos años es un trabajo que tiene que ver con apoyo, repito, por cuarta ocasión, y no con gestión directa para que obtengan su resultado. Esto es muy importante. Si nosotros pretendemos empoderar a los grupos de pacientes, los tenemos que ver trabajando, los tenemos que apoyar en la consecución de sus esfuerzos, eso es muy diferente a hacer el trabajo que ellos tendrían que hacer, absolutamente diferente. Una razón fundamental para esto es la siguiente. Si nosotros manejamos un modelo de cohesión que gestione todo a partir de FEMEXER, lo único que vamos a hacer es condicionar cero esfuerzo de parte de todos los agremiados en asociaciones de otros grupos de pacientes con otras patologías diferentes. Y entonces, el trabajo que se supone consolidado para que se empoderen esos grupos no va a ser suficiente, porque simple y sencillamente no hay oportunidad de que efectivamente estén haciendo su trabajo. El fin de la confusión tiene que ser necesariamente, necesariamente entendido. Nosotros no hacemos el trabajo que tienen que hacer otros acompañamos sus esfuerzos y vinculamos capacidades que ya tenemos a favor de sus tareas entiendo que para ustedes esto es muy importante cumplir con su obligación para que tengan resultados en el ejercicio más genuino de lo que tenemos que hacer vamos a encontrar una postura de siempre es que nos urge a todos nos urge ¿Qué estamos haciendo para que deje de ser urgente y se concrete en un camino que pueda dar posibilidades y certezas de eso es de lo que se trata entonces busquemos los caminos haciendo el trabajo y juntándonos todos para entender que las mejores prácticas pueden ser trasladadas transportadas hacia otros trabajos de otras asociaciones que no conocen esos caminos para eso sí estamos. Eso es apoyo. Lo demás viene después y tiene que ver con el trabajo consolidado de todos los días. En uno y muchos otros eh, discursos e intervenciones que yo he tenido siempre digo, tienen que hacer su trabajo todos los días, a todas horas, en todo momento, porque los enfermos con padecimientos poco frecuentes se mueren si no hay un trabajo consolidado que les permita tener certeza. Por tal motivo... No les quiero quitar más tiempo. La intención de este comunicado solo ha sido que exista ya, una, que ya un límite para la confusión que tienen. Nosotros los apoyamos, no hacemos su trabajo. Eso es cosa de ustedes. Por su atención, muchas gracias.